...y lo teníamos pendiente para mostrárselo... ...así vivieron la festividad de San Antón... ...en Molina de Aragón. La hermandad de San Antonio Abad de Molina de Aragón... ...con 125 años de antigüedad... ...y que contó con más de 200 miembros... ...ha sido la responsable de los actos... ...que se han llevado a cabo en la capital del Señorío... ...en la actualidad, dicha hermandad... ...tan solo cuenta con siete hermanos... ...pero intentan continuar con el legado de sus antecesores... ...y desean que los jóvenes se impliquen para seguir venerando al santo que protege a los animales. Los actos se celebraron en tres jornadas diferentes, empezando con la tradicional hoguera, el jueves 16... ...actividad que había desaparecido y que se ha recuperado en la localidad. En el paraje, conocido como Silo de la Soledad, a las 20 horas. Las ascuas producidas consiguieron que se asaran más de 100 chorizos para todos los asistentes... La hermandad tiene 125 años y se está celebrando todos los años continuamente, pero este año se ha hecho la fundación de, de hacer la hoguera para atraer y darle realce a, a la hermandad y al santo, a ver si conseguimos que esto no se pierda, porque es una tradición ya muy antigua. La festividad en que las brasas y los asados se convierten en los protagonistas y que, pese a que se atribuye a un componente religioso, tiene origen pagano. En la antigüedad, esta celebración se realizaba para conmemorar el solsticio de invierno y honrar al sol. Con el fuego de las hogueras se simbolizaba la vida, la purificación y la renovación. Además, se rendía homenaje a los animales que eran fundamentales en la vida diaria, ya que servían de alimento, de forma de transporte, ...y de trabajo en las tareas del campo. El viernes 17 de enero... ...la misa solemne a las 12 horas... ...y posterior procesión del santo... ...por las calles y plazas de Molina... ...fueron el preludio de la bendición a los animales... ...posteriormente, los hermanos cofrades... ...celebraron un bermud y una comida. Finalizaron los actos el domingo 19 de enero... ...donde también a las 12 horas... ...una Eucaristía por los difuntos de la hermandad... ...en la iglesia de San Gil... Inició el día, en el que la rifa de un cerdo en la Plaza España atrajo a decenas de personas... ...y posteriormente la reunión de la cofradía cerró las actividades. La lengua de miembros es debida al abandono del oficio de ganadero. Oficio que, según explican los hermanos, tiene muchas dificultades en sobrevivir en la actualidad. La dureza, las horas de dedicación, los controles sanitarios y las medidas exigidas para la explotación ganadera complican mucho el desarrollo de esta actividad. Una actividad, por otro lado, imprescindible tanto para nuestra dieta como por la labor que desarrolla de limpieza de los bosques que evita la propagación de incendios.